Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo funciona una herramienta muy interesante y al mismo tiempo muy desconocida que es el portapapeles cuando yo empiezo a escribir en un documento y quiero pegar cosas pegar texto de otros documentos o de internet o una imagen yo normalmente voy copiando y pegando, copiando y pegando pero eso no es necesario lo puedo hacer de la siguiente forma yo puedo ir a la pestaña de inicio al portapapeles en el portapapeles hago doble clic en la esquina y veis se me abre aquí el portapapeles yo lo que voy a hacer ahora es me voy a todo documento y por ejemplo aquí voy a seleccionar este texto y lo voy a copiar lo puedo copiar seleccionando con el botón derecho decirle copiar ¿vale? o bien con el botón de copiar que tenemos aquí o bien con la combinación de teclas de teclado control c yo ahora por ejemplo me voy a ir a una página web yo aquí selecciono un texto y con el botón derecho le doy a copiar vale. y además me voy a ir a otro documento selecciono la imagen con el botón derecho copiar bueno me voy al documento donde yo quiero pegar los elementos ¿Y qué sucede? Fijaros, aquí a la izquierda está todo lo que he ido copiando en todos los sitios. ¿vale? Entonces, eh, yo ahora lo que puedo hacer es directamente, hacer, me pongo aquí, que es donde quiero empezar a pegar, y digo, quiero pegar ese texto que yo tenía aquí, hago clic en ese texto, y directamente ya se pega con el formato que tenía. A continuación digo, bueno, quiero pegar el texto de internet que yo había copiado, y se pega con su formato y su tipo de letra vale y ahora quiero copiar perdón quiero pegar la imagen que había copiado bueno si os fijáis he ido pegando todo lo que he copiado ¿vale? y esto lo puedo volver a utilizar ¿vale? puedo volver a pegar esto las veces que yo quiera haciendo clic sobre este texto de aquí aquí abajo tenemos otras opciones que es mostrar automáticamente esta barra del portapapeles y además aquí arriba Además de poder borrar todo o pegar todo a la vez, yo esta ventana la puedo mover, la puedo cerrar, puedo cambiar el tamaño, ¿veis? Si voy doy a mover, ahora directamente ya he podido sacar esa barra. Si ya no me interesa tener estos elementos de aquí, además yo sobre ellos puedo eliminar el que me interese ¿vale? y borrarlos todos. Bueno, pues como veis esta es una herramienta muy útil. recordar siempre que vais a hacer esto primero abrir el puertapapeles. Yo lo voy a cerrar aquí. Abrirlo y así voy viendo todos los elementos que voy copiando para luego pegarlos. Si os ha gustado este vídeo, marcar el like con el dedo hacia arriba, suscribiros al canal, podéis haceros seguidores del Twitter y si tenéis alguna consulta la podéis hacer aquí debajo del vídeo. Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.